habíamos anunciado que importante es para nosotros empezar a tener una lectura también de lo que está ocurriendo en nuestro país y, y eso ante las representaciones que se tienen en diferentes instancias. De hecho, en el tema político vamos a hablar del rol de la organización de Estados Americanos y la posición que la hemos eh, señalado siempre, la que ha asumido el señor Almagro y bueno, en las últimas horas también se conocía en viaje de reuniones de eh, diputados, senadores de oposición en este caso del senador Ortiz eh, para eh, hablar sobre los resultados del 29 f y bueno, todo lo que ha ido manejando sobre este tema vamos a hablar nosotros ahora con eh, el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos Diego Pari que nos acompaña ahora en los estudios es un gusto embajador, bienvenido Villera, muy buenas noches, un gusto uh, saludar a todos los televidentes de Aviera TV bueno, tengo varios temas, embajador, aprovecho su visita, estos minutos que tiene para acompañarnos y voy por la coyuntura, por este primer tema que le señalaba. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo está Bolivia? Sabemos y, la posición política que ha asumido Almagro durante su último tiempo, obviamente, pero y, en las últimas horas se viralizaba a través de las redes sociales este video y esta reunión que tenía, por ejemplo, el señor Ortiz con Almagro. ¿Qué significa para el Estado este tipo de acciones? El secretario general es... Eh un funcionario de la organización, el Secretario General no tiene eh, decisiones propias, sino el Secretario General tiene que, estar, eh, eh, tiene que trabajar en función a los mandatos y a las decisiones que toman los estados. Pero lamentablemente hemos podido ver en los, en los últimos meses, en el último año, que eh, el Secretario General Luis Almagro se ha alejado de los países eh, Luis Almagro no actúa sobre la base de los mandatos de los estados y por lo tanto sus acciones solamente son acciones personales acciones que eh, no le hacen bien a la OEA, más bien le hacen mucho daño a la OEA acciones que responden a, a su visión política pero además una visión política partidaria es muy claro que el secretario general se identifica con un sector político de los países miembros lo ha hecho en, en varios de los países y ahora también lo hace en el caso de Bolivia. Eh, es muy lamentable que eh, se vea al secretario general con una imagen de un partido político haciendo campaña respecto a un tema interno, que es de, de Bolivia. Creo que eso no, no ayuda a crear o a hacer de la organización de los Estados Americanos una organización independiente, una organización que realmente contribuye al desarrollo de los países, sino más bien lo convierte en una organización que está en contra de los países. Embajador, eh, Almagro no debía recibir este tipo de temas, es un tema interno, es un tema de, de, del Estado, de Bolivia, hay un fallo del Tribunal Constitucional, te he hecho una resolución para ser específicos y ¿Y esto es una muestra de injerencia, lo dicen? Bolivia es un país eh, amplio y democrático. Ajá. Bolivia es uno de los países que más avanzado en cuanto a democracia se refiere en el continente. Y por lo tanto, el, tanto o la oposición como el gobierno tienen todo el derecho de hablar con quienes eh, así lo deseen. Ajá. Pero lo que no es correcto es que el secretario general Almagro se... Eh, se convierte en aliado para hacer un, una campaña en contra de un propósito específico de un partido político. Eso no, es lo, eso no es correcto. Eso es lo que se observa. Eso es lo que se observa. Porque Almagro, si ustedes ven en la foto, justamente se para y dice Bolivia dijo no. Esa, esa acción del secretario general no es correcta. El secretario general debería ser un facilitador, un mediador, un, una persona que dialogue con todos los estados y no que se identifique con un sector político de un país, y en este caso de Bolivia. De hecho, incluso un video enviaba, no, mensajes, pronunciamiento y todo aquello. ¿Cómo está en Bolivia en medio de, de, de este escenario, embajador? Me refiero, por ejemplo, a Bolivia y la Organización de Estados Americanos, conforme se tiene esta lectura geopolítica. y vamos a hablar de algunos países, uh -huh. sin embargo, ¿cómo se visibiliza Bolivia? Nosotros creemos que eh, Bolivia es uno de los países que ya desde hace varios años atrás... Uh -huh ha tenido un importante protagonismo en la dinámica internacional. Bolivia ya no se suma a determinadas posiciones políticas, y en este caso me refiero a la posición política hegemónica de la región, uh -huh. que es el de la posición política de Estados Unidos, sino Bolivia ha sido capaz de generar nuevas propuestas, ha sido capaz de eh, generar su propia agenda política en, en, en el diálogo con los países miembros. Y en ese marco creo que tenemos un muy buen espacio ganado tanto en el ámbito regional como en el ámbito universal, todos lo conocen muy bien, uh -huh. y hoy Bolivia es protagonista en la dinámica internacional. Hoy Bolivia no solamente actúa en, en función a determinados lineamientos políticos de países grandes, sino Bolivia tiene su propia posición, Bolivia tiene sus propios lineamientos y creo que esto ha hecho que eh, nos ganemos el respeto y nos ganemos el espacio en el diálogo político con los países miembros. ¿Por qué le hago esta consulta embajador? Por lo siguiente, porque ha tenido discrepancias o de la posición que ha asumido Almagro con Bolivia. y ¿Esto afecta o no? Eh, si, si usted me dice, el secretario general debería tener estas funciones y uh -huh. eh, llevar adelante este tema con, de esta forma con los países, al no tener eso, ¿afecta, incide, no incide? Eh... Nosotros hemos impulsado un diálogo con, con los países uh -huh. y yo creo que nuestra relación con los países miembros, en este caso son 33 países, aparte de Bolivia, que son miembros de la OEA, eh, en el marco de nuestras diferencias, respetamos las diferencias que cada uno tiene, diferencias eh, de visiones políticas, de visiones uh -huh. de desarrollo, de visiones eh, de cómo manejar la economía. Respetando esas nuestras diferencias, hemos logrado establecer un diálogo con todos los países. En este momento Bolivia puede tener la capacidad de hablar con los países del Caribe, con los países de Norteamérica, con los países de Centroamérica y nuestra voz es escuchada. Yo creo que al margen de la posición que pueda asumir el secretario general Luis Almagro, nosotros hemos sido capaces de articular un diálogo sincero, abierto y transparente con todos los países. No incide, afecta la posición que pueda asumir Bolivia. No, no afecta no afecta porque creo que la riqueza justamente de, uh -huh. eh, del relacionamiento y del uh -huh. diálogo multilateral uh -huh. está en ser capaces de identificar aquello que nos une, aquello que eh, podemos trabajar de manera conjunta con todos los países. Es cierto que tenemos también fuertes diferencias con el secretario general, pero eh, eh, también somos capaces de responder a, a estas eh, acciones intervencionistas que el secretario general lo hace contra nuestro país y creo que nosotros siempre hemos sido capaces de responder con altura, capaces de responder sobre la base del derecho internacional y fundamentalmente exigiendo el respeto a los principios básicos de eh, relacionamiento que existen entre los países, que es el respeto a la soberanía, el, resp el respeto al principio de no intervención y principalmente a, el respeto a la independencia que tienen cada uno de los países. Y voy a hacer algunas una, consultas en temas de relaciones que tiene con los países y, y esto que ocurría muy reciente en las elecciones en Venezuela. Mire, ¿cuál ha sido la, el comentario que, es, que se ha escuchado acá? Es, eh, Bolivia eh, pierde. A, al estar cerca de Venezuela por todo el bloqueo que, que se está generando, eh, la situación por la que está atravesando, incluso hablar acerca de, de los resultados que ha tenido, ¿no? la, la abstención, eh, sacando de contexto sin duda alguna, la, porque te tiene que tener una lectura adecuada. Sí. Pero más allá de eso, les digo, ¿cuánto afecta, no afecta? Bolivia ha sido un, un aliado desde Chávez con, con Venezuela. ¿Cuál es su lectura sobre ese tema? Gabriela, debemos... Yo creo que todos los bolivianos, debemos tener muy claro, los bolivianos, las bolivianas, que eh, los pueblos libres tienen el derecho a decidir. Y en este caso Venezuela es un pueblo libre, un pueblo independiente, un pueblo soberano. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar que los venezolanos decidan. Y en este caso, si la decisión de los venezolanos es aquella que se dio el domingo pasado, la obligación de los estados... ...amigos de los estados, miembros de organismos internacionales... ...de los organismos internacionales... ...es respetar la posición, la, la decisión que ha tomado su pueblo. Creo que eh, no podemos dejar de desconocer... ...que sí, Venezuela tiene dificultades económicas... ...pero muchos de los países en la región tienen dificultades económicas... ...muchos de los países tienen problemas políticos... Uh -huh. ...estos problemas políticos solamente pueden resolver los mismos actores... ...es decir, todo lo que sucede en Venezuela... No va, no va a solucionar, no va a resolver nadie si no son los mismos venezolanos. La posición política de Bolivia siempre ha sido esa, que los que tienen que resolver las dificultades que en este momento enfrentan son los venezolanos. No va a resolver Estados Unidos, no va a resolver eh, el Grupo de Lima, no va a resolver la OEA, la problemática que tiene Venezuela. Si no son los mismos actores venezolanos quienes dialogando, quienes debatiendo, quienes transparentando la, las, la, la diferen, las diferentes problemáticas que tienen podrán resolver el tema y podrá salir eh, Venezuela de esta, de esta dificultad que tiene en este momento, como también hay muchas otras dificultades que tienen diferentes países en nuestro continente. Le hago una última consulta. ¿Y ¿Esto por qué? Porque existen países que han rechazado, que de hecho las desconocen y eh, otros que sí eh, la ratifiquen y la respaldan. Uh -huh y me refiero a Estados Unidos, por ejemplo, y todo lo que ha significado, eh, los países que están alineados. ¿Se permite, no se permite, es, en temas diplomáticos, en temas de, de la misma organización, de entidades, este tipo de figuras? En este momento se vienen implementando una serie de sanciones unilaterales contra mm. Venezuela. Eh, y siempre el discurso que se maneja se dice que todas estas sanciones es para favorecer al pueblo venezolano, para ayudar al pueblo venezolano. Ese es el discurso que se maneja. Pero si, si hacemos un poco de análisis y, sol y solamente miramos a quién efectivamente está afectando esas sanciones, es al pueblo venezolano. No se deja que se, que se haga comercio, se está bloqueando, no se, no se está dejando que eh, Venezuela pueda cobrar sus recursos Ajá. por el petróleo que le vende a Estados Unidos, no le está pagando. ¿A quién le afecta eso? Afecta al pueblo venezolano. Más bien las sanciones en vez de ayudar al pueblo venezolano lo está perjudicando al pueblo venezolano. Yo creo que, eh, eh, como ya decía hace unos minutos, debemos dejar que el pueblo venezolano tome sus decisiones. Uh -huh. No podemos seguir eh, generando situaciones que más bien lleven a una mayor conflictividad. En este momento vemos que Venezuela está en paz, Venezuela está en tranquilidad y eh, estas acciones de Estados Unidos y de otros países lo que está intentando es provocar nuevamente un clima de conflicto, un clima de confrontación y eso creo que no puede seguir. Me voy a robar un minuto más. ¿Y ¿Cómo está el tema de, de la postulación de la doctora Navey suxo a la Corte Interamericana? ¿Tiene este dentro de los plazos, dentro de los tiempos? ¿Se habló o no se habló eh, de, por ejemplo, estas cartas que se enviaron al secretario general? Eh, la doctora Nardi Suxo ha sido propuesto, propuesta uh -huh. por, por Bolivia. Eh, su amplia trayectoria en cuanto a los derechos humanos, su, su reconocida uh -huh. experiencia eh, ha hecho que el país pueda proponerla como una candidata. Es, eh, eh, es la primera vez que Bolivia propone una candidata ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh -huh. Y Creo que este es un importante avance. Si nosotros queremos seguir impulsando a que Bolivia sea protagonista en la dinámica internacional, tenemos que abrir caminos en diferentes frentes. Y también hay que abrir caminos en las Cortes, también en los organismos internacionales, y creo que es una candidatura que nos permite eh, mirar hacia adelante. En ese marco hemos eh, dialogado con todos los países. Uh -huh. hemos, ¿Se ha dialogado ahí? Eh, hemos presentado uh -huh. la candidatura a todos los países, como se acostumbra a hacer. Uh -huh. eh, en este momento hay cuatro, eh, tres candidatos y una candidata, es la única candidata mujer, y pues ya será la asamblea de la OEA la que tome una decisión. Hay diferentes factores, son los estados los que van a tomar eh, la decisión, pero creo que el haber llegado hasta esta instancia, el haber ya presentado una candidatura para Bolivia es una ganancia, porque Bolivia cada vez eh, va ganando más espacios internacionales, mayor presencia en, en organismos internacionales, y creo que ese es el camino que debemos seguir. ¿Cuándo se sabe? ¿Cuándo se tiene la asamblea? La asamblea de la uh, Organización de los Estados Americanos será el 4 y 5 de junio, en las próximas semanas, y el día 5 de junio por la tarde se va a realizar la elección de quienes van a conformar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Incidió o no el tema de la carta? Eh, en realidad los que eligen son los estados, mm -hmm. los que toman la decisión son los estados, los 34 estados miembros que actualmente mm -hmm. participan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, en la OEA, eh, van a votar todos los estados que han reconocido la convención americana de derechos humanos es decir, por ejemplo Estados Unidos nunca ha firmado la convención, no va a votar El Canadá nunca ha reconocido la convención, no va a votar ¿Tampoco? solamente quienes han reconocido la convención van a votar que son 22 países 22 países son los que van a votar porque los que no reconocieron, los que no firmaron la convención no van a Perfecto. votar para, a, para elegir a los jueces entonces, eh, ya el día 5 por la tarde se hace la votación y se toma la decisión. Las organizaciones de la sociedad civil hacen su, su propia presentación uh -huh. de los candidatos y también nosotros hemos participado en esta presentación. Entonces, el cinco, El día 5 vamos a saber sabe. eh, eh, quiénes son los nuevos miembros de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estaremos atentos, embajador. Muchas gracias, que sí. muchas gracias, que, que tenga un excelente viaje también. Sabemos que ya está... Saliendo del paso, así que nos ha acompañado un poquito también estos minutos. Vamos a proponerle una pausa. Al retornar, hablamos junto a los representantes del Banco Unión. Los detalles cuando retornemos.